Si han visto los primeros capítulos de datos algoritmos y de los cuentos, se preguntarán ¿qué es esto que está hablando el mundo sobre la inteligencia artificial? Y si hay más de un tipo. Este capítulo es una pequeña entrega de una serie de cápsulas que vamos a hacer en el canal con la intención de explicar o desarrollar algunos temas muy específicos, muy brevemente, o también para hablar sobre algunas novedades de inteligencia artificial. En esta primera entrega lo que vamos a hacer es un mapa, digamos, de los tipos de inteligencia artificial que existen y eh, que nos van a servir para entender y descubrir en el resto de los capítulos. Como hablamos en el primer capítulo, la inteligencia artificial viene desde 1950 y es un concepto muy genérico para explicar las muchas cosas que pueden hacer la máquina intentando imitar humanos. Como siempre decimos, la ciencia ficción es la que un poco empuja estas ideas para que matemáticos, expertos y la sociedad en general puedan ir desarrollando eh, capacidades a partir de las máquinas. Imaginarnos cómo imitar a los humanos, las máquinas deben superar diferentes desafíos para llegar a esta idea de inteligencia general. son naturales en los seres vivos, otras en los humanos, pero esto no quiere decir que lo sean para las máquinas. Algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, razonar, o planificar, o eh, aprender, o bien generar conceptos o abstracciones en ciertas cuestiones, percibir, ver, escuchar, eh, poder interpretar textos o generar nuevos textos tener digamos inteligencia emocional o social, ¿sí? eh, también poder manipular objetos, agarrar cosas todas estas son capacidades que debes, eh, de niños podemos adquirir y que se nos dan naturalmente como ser vestido. Por lo tanto, de este proyecto original, de ese de 1950 de Inteligencia Artificial, se desprenden varias ramas de investigación. Primero tenemos al Machine Learning, o el Aprendizaje Automático. Que, como hemos visto, utiliza fórmulas matemáticas para eh, predecir o estimar nuevos datos. El Deep Learning o aprendizaje profundo y creación generativa utilizan redes neuronales para analizar y crear contenido. Este tipo de inteligencia está muy en auge hoy y está muy relacionado con el Machine Learning. El procesamiento del lenguaje natural lo veremos en el próximo capítulo, pero es utilizado para generar o para interpretar texto y también se usa para eh, interpretar o generar eh, mensajes de voz. Computer vision o visión por computación es lo que le permite a las máquinas ver e interpretar imágenes. Eh, estos sistemas ayudan a interpretar desde sistemas eh, satelitales hasta identificar personas o objetos en una carretera. El reinforcement learning o el aprendizaje reforzado lo que hace es aprender y reforzar el comportamiento de la máquina. De esta manera permite generar eh, agentes autónomos y eh, el uso más común es el de desarrollar o resolver juegos. El sistema de recomendaciones o la gestión de conocimiento en general permite eh, poder relacionar diferentes conocimientos entre sí y poder hacer a los usuarios recomendaciones sobre qué ver o qué hacer. La robótica permite pensar o planificar movimientos y reaccionar a diferentes estímulos o sensores que tengan estos robots para eh, llevar adelante diferentes acciones. Affecting Computing o computación afectiva estudia cómo los sistemas autónomos se relacionan con las personas desarrollando relaciones emocionales a partir del diálogo o a través también de la teoría del juego. La inteligencia geoespacial es un tipo de inteligencia que utiliza datos del espacio y nuestra relación con el territorio para hacer funcionar sistemas de navegación o bien eh, nuevos sistemas de implementación geoespacial. Todas estas disciplinas de la Inteligencia Artificial, como son muy complejas, se suelen estudiar y desarrollar por separado, pero a la hora de la, apli de la aplicación se suelen juntar. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, quiere desarrollar un robot, quiere que no solamente le entiendan lo que uno le dice, sino también que pueda capturar imágenes para posicionarse geoespacialmente. Exacto, es decir, que podemos encontrar eh, diferentes capacidades combinadas de diferentes formas para lograr ciertos objetivos. ¿no? Entonces, eh, esto nos va llevando cada vez más hacia una inteligencia general, como hablábamos al principio. Nos interesa mucho que eh, se suscriban y que comenten, porque vamos a seguir desarrollando estas capacidades eh, y nos gustaría que ustedes eh, aprendan y nos compartan las dudas y las cosas que les gustaría conocer. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Hasta Alors...